las samarretas sí no oh, sí, sí, sí, sí. gracias eh. hoy 20 de enero de 2019 se celebra la carrera popular del barrio San Antonio, este barrio es muy conocido por su feria semanal de libros usados y de material de coleccionismo. Esta feria eh, se realiza cada domingo por la mañana y también es muy conocido por el barrio de San Antonio, que en realidad es muy bonito por fuera, tiene una arquitectura muy bonita. Y bueno, como podemos ver, hoy el tiempo no acompaña, hace mucho frío, pero bueno, a pesar de eso... Eh, Aquí ya hay varios corredores calentando, la verdad que aunque con este frío creo que es difícil entrar en calor, pero bueno, vamos a ver qué, qué podemos hacer. Veo que la lluvia tampoco impide que la gente venga a la churrería por la mañana. Ya te vas poniendo. Gracias. Gracias. Gracias.